Danilo Medina hizo un resumen de sus ocho años de gobierno siempre haciendo comparación con el, la gestión de gobierno que encontró en el año 2012 y en el aspecto económico en sentido general el presidente eh, dijo que el, la República Dominicana es el, el país número 7 con menos pobreza de América Latina, entonces ¿qué quiso significar el presidente? Básicamente apeló a datos estadísticos los cuales son comprobables y pueden ser comparables de manera perfecta en, en estos ocho años con los años eh, anteriores. Con relación al, al sector eléctrico, el presidente Danilo Medina se refirió a que un millón de familias, ser, sería hogares que quiso decir, eh, ya cuentan con el sistema 24 horas, y hizo la comparación específicamente con el año 2012 de un aumento de un 130% a lo que él encontró. También mencionó que Punta Catalina va a reducir de manera considerable, según él, la tarifa de la electricidad y también mencionó un ahorro anual de unos mil millones de pesos para el Estado eh, en este aspecto. Con relación a lo que tiene que ver con el sector agropecuario, habló de que cuando él llegó en el año 2012, eh, y es bueno mencionar, siempre fue en términos comparativos, él encontró un crédito en el sector agropecuario de un 18% y que esto lo logró reducir a un 8%. Y eh, de, de unos 500 millones que el sector agropecuario había tomado prestado hasta ese año, él lo logró incrementar a unos 1.800 millones ahora actualmente en el 2020 también. Eh, habló de la, lo que tiene que ver con el programa titulación de terrenos del Estado. Eh, dice que hasta el 2012 se habían entregado unos 14 mil títulos de propiedad y que en, en los ocho años de gobierno se elevaron a unos 70 mil títulos. Dice que superó totalmente el eh, año de la eh, También a y lo que tiene que ver con el aumento de los quintales de producción de, de alimentos. Y un dato muy importante y es que según el presidente, los productores nacionales están supliendo el 85% de las necesidades de los hoteles del sector, o básicamente del sector turismo, en lo que tiene que ver con el, la, la producción de alimentos de la República Dominicana. En el sector educación, fue muy enfático él decir que hubo, se ha aumentado la inversión por estudiantes de unos 20.000, Pesos que encontró en el año 2012, fíjense que siempre fue de manera comparativa a unos 90 mil que se están invirtiendo ahora eh, por estudiante. Eh, también dijo que encontró unas 33 mil aulas en el año 2012 y que posiblemente al terminar su gestión va a terminar con unas eh, 66 mil, lo que provocaría, según una, una duplicidad eh, de la cantidad que encontró durante toda la historia republicana eh, nuestra. También habló de que unos. Un millón seiscientos mil estudiantes se están beneficiando de lo que tiene que ver con la tanda eh, jornada extendida, con desayuno, almuerzo y la merienda. Eh. Y de manera específica también, habló del aumento de los maestros, que dice que en estos ocho años de gobierno se ha aumentado entre un 97% hasta un 103%. En el caso del alfabetismo... Es un dato que a mí me llama mucho suspicacia. Eh, dice él que se enseñaron a leer y a escribir a unos 680 mil dominicanos. Y en ese momento, cuando estaba hablando de esta parte, hubo un grito eh, de una persona que no, no se pudo identificar quién es, que dijo, Danilo es la patria misma. Fue un acto eh, lacayo, un acto de genuflexión por parte de la persona que lo gritó. Eh, por tanto, eh, no es un acto realmente eh, ni electoral, ni tampoco de agradecerle a un presidente la gestión que haya hecho o no por un, por un país, sino porque está realmente constitucionalmente obligado a cumplir con la función para, para la cual fue elegido eh, durante esos ocho años. En materia de salud pública... El presidente habló de que cuando él llegó en, en el año 2012 encontró unos 15 médicos eh, para unos 10, 000, por, por, por unos 10.000 habitantes y que entonces esta cifra fue llevada a 28 por cada 10.000 habitantes en el país. Habló de, del aspecto del 911, que dice que ya está llegando al 85% de la población dominicana, y este dato es muy importante que lo haya destacado el presidente. y Hizo también la salvedad de que en las unidades del 911, eh, el, el tiempo de respuesta es entre unos 5 y unos 8 minutos, y hizo referencia a que antes eh, las personas eran llevadas en guagua, en motoconcho, a los hospitales, y que ya las personas... Eh, no tienen esa necesidad de utilizar eh, este tipo de, de movilidad de los accidentados o las personas que están enfermas. También habló del aumento a la policía y a, y a, y a las Fuerzas Armadas, que según él a la policía eh, se le ha aumentado entre un 40 y un 131%, así como también habló de los militares que se ha aumentado en más de un 70 hasta más del 100% de eh, su sueldo. Eh, ya lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana hizo algo importante, eh, mencionó un dato estadístico que se ha reducido la los feminicidios en un 28%. Esta parte pudiera resultarnos a nosotros no creíble por lo que pasó eh, eh, a principios de este año, pero realmente cuando usted busca la estadística con relación a años anteriores, efectivamente sí se ha reducido. Lo, eh, y Por eso el presidente hacía tanto énfasis en los datos estadísticos con relación a esto para que la gente pudiera hacer las comparaciones de los años anteriores. Roberto Santos, el presidente habla de un cambio que debe ser resaltado en mayúscula Permíteme enumerar algunos enunciados a fin de que nuestros amables receptores.